Muy buenas para todos, esto es Kayak Go Uruguay. En esta ocasión uno de los videos que quiero traerles es acerca de los tipos de pesca que podemos hacer y que preferimos. Tenemos pesca con señuelos artificiales o si bien pesca con carnada. Y de esto quiero hablar en este video de kayak go Uruguay. Así que quédate y espero que te guste. Una de las opciones que mencionábamos al principio es la pesca con señuelo. Aquí tengo algunas variedades de señuelos que quisiera compartir con ustedes. La pesca con señuelo es una pesca en la cual dependemos siempre de una embarcación, ya sea con motor o nosotros lo vamos a hacer en este canal con nuestro kayak Kodiak Helen, que es el que vamos a estar utilizando en toda esta primera temporada de Kajak Go Uruguay. Uno de los señuelos más preferidos para utilizar en las aguas de nuestro río Uruguay es este modelo de señuelo con estos colores. Sobre todo el borde plateado que tiene aquí y la vibración en el agua que producen las dos pelotas que tiene dentro el señuelo son las que nos ayudan a que el dorado una de las especies más buscadas en nuestro filo pueda ir tras él y podamos capturarlo vamos a tener muchos videos utilizando este señuelo con capturas de muchos dorados aquí en la costa de nuestro río Uruguay otra opción muy buena que tenemos es este otro modelo de señuelo el cual nos permite generar una variedad a la hora de buscar las presas. Otro tipo de color que puede ser llamativo para el dorado es este plateado, el cual siempre depende de la profundidad en la cual naveguemos y el color que tenga el agua ese día. Y también depende mucho de la luz que el sol nos esté dando y la hora del día en la cual estemos navegando o buscando los dorados para utilizar estos señuelos. Otro señuelo que me gusta mucho utilizar es este señuelo, de color verde, el cual eh, me ha dado mucho resultado cuando voy en busca de tararira, sobre todo en los arroyos, lagunas y también ríos, porque la tararira prefiere o visualiza mejor este color a la hora de trabajar el agua, que por lo general en los arroyos o en, los ríos, o en las lagunas perdón, es eh, mucha más oscura. Esta es una de las opciones que tenemos para la pesca artificial Todas estas opciones Las vamos a tener en videos Más adelante Otra opción que quiero comentarles Es la opción De La carnada artificial Lombrices artificiales Están fabricadas de silicona tienen el mismo olor que las lombrices naturales. Con la ventaja que estas lombrices no se desarman y no se deshacen. Y a la hora de encarnar es mucho más práctico trabajar con estas lombrices. Así que estas lombrices artificiales las vamos a estar probando aquí en Kasha Go Uruguay. En futuros videos vamos a estar probando las, las lombrices artificiales. Y vamos a ver qué resultado nos da y con cuál nos quedamos a la hora de de trabajar la pesca artificial. Con estas lombrices vamos a estar utilizando un tipo de anzuelo muy particular, de gancho muy fino y de un tamaño pequeño, para que ustedes tengan una idea de este tamaño. para poder trabajar estas lombrices y lograr capturas excelentes y no errar a la hora de, del pique del pescado que se puede sentir. También vamos a, vamos a estar hablando en futuros videos acerca de esto, los tipos de pique, cómo pican los pescados y qué hacer a la hora de estar frente a frente con estas especies navegando nuestro río Uruguay. Así que si no te suscribiste, hazlo en la parte de abajo o en el link que dejo aquí en el video para que puedas enterarte de todas las novedades de Kayak Go Uruguay. Así que te espero por este canal, espero que haya sido interesante este video, y bueno, muy pronto estaremos probando tanto los señuelos artificiales como la carnada artificial, a ver qué resultado nos da aquí en nuestro río, en nuestra tierra, en Uruguay. Kayak Go Uruguay, no te lo pierdas.